Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz martes, avanza nuestra novena Navidad, quinto día. Hoy vamos a contemplar una escena en la Palabra de Dios lindísima, esa escena de la Anunciación. Y yo quiero que iniciemos nuestro día dándole gracias a Dios, porque a Él ha enviado muchas veces a nuestra vida ángeles, como San Gabriel, a traernos la buena noticia. Gracias, Señor porque tu palabra ha llegado a nuestros oídos a través de tantos evangelizadores. Gracias, Señor, por este nuevo día que me regalas. Gracias, Señor, por todo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a meditar San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Cuando ya Isabel se encontraba en el sexto mes de su embarazo, envió Dios al ángel Gabriel a una población de Galilea llamada Nazaret, a donde una joven virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David. La joven se llamaba María. El ángel llegó a donde ella y le dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se sorprendió al oír estas palabras y se puso a pensar qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo, No temas María, Dios ha tenido predilección por ti. Mira, vas a concebir y vas a dar a luz a un hijo varón y le pondrás el nombre de Jesús. Será grande, más aún se le conocerá como hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, pues su reinado no tendrá fin. María le preguntó al ángel, ¿cómo puede ser esto siendo yo virgen? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y quedarás a la sombra poderosa del Altísimo. Por eso a tu hijo lo llamarán Santo Hijo de Dios. Además, debes saber que tu pariente Isabel también ha concebido un hijo a pesar de su vejez. Y ella que decían que era estéril ya está de seis meses, porque para Dios... Nada imposible. María contestó, yo soy la esclava del Señor. Que se cumpla en mí tus palabras. Y el ángel se retira. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis queridos hermanos. Vemos a, al ángel llevando esta buena noticia. Pero sobre todo vemos a María diciendo sí. Sí. Hágase en mí según tu palabra. Pidámosle a Dios. A través de la intercesión de la Virgen María. Que podamos decir sí al plan de Dios, al proyecto de Dios. Tal vez muchas veces nos pase como la Virgen, ¿cómo será esto? No entiendo. Pero que con la fuerza, con la gracia, vamos a decir sí. Aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo. Aquí estoy para hacer todo. El mundo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. El Señor los guarde y los